¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y este es un nuevo vídeo de Crash of Cars. En el vídeo de hoy vamos a abrir 31 máquinas, el otro día ya sabéis que abrimos 58, buscando el coche quitanieves, para así poder traeros al canal el nuevo coche oculto de esquí, que bueno... Todavía no lo puedo traer porque todavía no me ha salido. Ya es mala suerte que con 58 máquinas no me haya salido. A ver si con 31 más no sale. Mucha gente ya habéis visto ha subido el vídeo. No digo que no vayáis a verlo si no queréis. Nada más que esas personas quizás hayan hecho algún tipo de, de trampas. Así que vamos a tirarle fuerte y ya de paso también ahorramos un poquito de coches para ver si después de esta apertura de máquinas conseguimos fusionar unos coches bueno vamos a empezar ya con la primera a ver qué nos sale rara ok no estaría mal que también saliese una legendaria nunca vienen mal vale coche de bloques mejorado más 20 Perfecto, vamos a subir seguramente de Nivel Quedan 30 nada más Otra rara Ok Y nada Bueno, el Polar A2 Este coche que se consigue Gastándose 300 caramelos Conseguidos Todos y cada uno de ellos Con el trineo eh, aquí arriba dejaré el vídeo vi... Rara, Rara. Eh, neon. Vale Neón, vale, neón Bien Lo que iba diciendo es que aquí arriba dejaré el vídeo Para que podáis verlo Si no lo habéis visto, conseguimos, vale chicos El polar con 300 caramelos Ir a verlo porque abrimos todos y cada uno de los regalos Que hay Vale, subimos a nivel 39 Propulsión al 3 5 gemicas Bueno Más 50% de distancia de propulsión Perfecto Ya casi al nivel 40 chavales Que no está nada mal Otra rara Nada más que nos han salido todavía raras Creo que asco Vale necesitamos comunes eh chicos Más que legendarias Comunes Vamos buscando El quitanieve Importante eh para conseguir el nuevo coche oculto ¡Guas! ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando hoy con las raras? Otra vez el coche de bloque Bueno A ver a ver hasta cuándo estamos abriendo raras Venga Dame una común Una común Venga ¡Chu! ¡Es increíble! ¿Por qué salen tantas raras? Vale, Trota calle al máximo Vale, pero bueno Pero por qué salen tantas raras Es que no me explico Y saldrá otra Espérate, saldrá otra Bueno, bueno, una común Vale, aquí se puede venir ya chicos Vale, quita nieves Dámelo ah, 4x4 Quedan 24 máquinas. Un poquito de suerte, por favor. Solo pido un poquito de suerte. Otra rara. Ya estábamos echándola de menos. Pero ¿Qué está pasando con las raras? ¿Con las raras soy? Pabón de guerra, vale, ya lo tengo. Ya lo tengo, no me des ese. Dame otro. Bueno, común. Venga, común. Por favor, quita nieve. Crucemos los dedos. Camionita. Y encima al máximo. Qué caca. Qué caca. A ver, a ver, a ver. Rara. Rara. Pero si es que están saliendo más raras que, que otra cosa. Ok, cochecito de golf. Más 20. Bueno. Bueno Ay, es... Venga, venga Dame algo, dame algo Común, bien Bien Ojalá me saliesen todas comunes Gente to Al 6 Cabo en la litchi No, ve eh. 20 máquinas, chicos 20 posibilidades de que nos salga el quitanieves Común Bien Salimos de la racha de raras Venga pues dármelo Quitanieves Bien joder bien Por fin lo tenemos coño Bien vámonos chicos Dejar un like Bueno Pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy No voy a abrir más máquinas No hace falta Was, contentísimo de que me haya salido ya sabéis que abrí un vídeo en un vídeo 58 máquinas si no me salió bueno en este hemos necesitado muchas menos máquinas muy contento por fin voy a poder subir el vídeo del coche oculto de la nieve del país de invierno así que chicos dejad un like suscribiros si no lo estáis estaros atentos porque dentro de poco lo subiré así que nos vemos en el próximo vídeo